pero mejor me caso, me caso, en el fondo todavía le hago creer un poquito porque no sé si recomendarme aquí la aquí cagada esas están vacías No tengo alcohol No tengo un peso dame algo dame hermanita, por favor dame. por favor miradme estoy bien estoy bien, me estoy portando como una por favor, dame plata, dame plata, dame mi plata, dame mi plata, mandalo, no, me estoy un poco nervioso. No, no hasta que me digas que sí. Que no, hasta que te diga que sí, que no, que sí. No, no, no, no, no, no, no quejas hermanita. ¡Vas a estar llamando a hermanita! Ah, ah, ¡Que no noche! ¡Que sí que! Yo no soy ni lo que decís ni lo que haces. Sabes que aprendiera, Sofía. que no hay opción. No se crea sus propias reglas. Mi regla ahora es que puedes montar palizas y mierda cayéndome encima una y otra y otra vez. Ahora bueno, me pegan y pego, ¿sabes? Así que andate.